Muy bien, y ahora sí, veamos específicamente qué es MySQL. Bueno, MySQL es lo que se conoce como un motor de base de datos. Un motor de base de datos no es otra cosa que una aplicación que es capaz de administrar toda la base de datos. Cuando digo administrar me refiero a determinar dónde tienen que guardarse los datos en, físicamente, en, en los discos cómo administrar la, lo que llamamos la concurrencia, que significa cuando hay varios usuarios que quieren acceder a esa información a la misma vez, cómo digamos, manejarlo para que una operación no intervenga con las demás. Todo eso son, bueno, entre otras cosas, las responsabilidades que tiene un motor de base de datos. Y particularmente MySQL es un motor de base de datos relacional. En, en un momento vamos a, a charlar sobre qué es una base de datos relacional, por ahora dejémoslo ahí. MySQL está considerada como una de las bases de datos, de los motores de bases de datos eh, de código abierto más popular del mundo, particularmente para entornos web. Esto se remonta un poco a la historia de MySQL, que es cuando nos arrancó la web, o más bien cuando se empezó a popularizar y se hicieron aplicaciones cada vez más, más y más complejas, era muy, muy importante, todavía lo sigue siendo, pero en ese momento era sumamente importante que las aplicaciones funcionaran muy, muy rápido. Fueran muy eficientes para poder darle soporte a una cantidad de usuarios realmente muy, muy masiva, muy grande. Entonces, una de las ventajas que presentaba MySQL con respecto a otras bases de datos era justamente su velocidad. Era realmente un motor mucho más veloz que, que otros. A fuerza de dejar afuera algunas... Eh, Cuestiones que, bueno, es un poco debatible qué tan importantes eran, pero bueno, en su momento se le dio prioridad a esto, a la velocidad. Eso hizo que MySQL creciera muchísimo en, en popularidad y hoy en día es muy muy común encontrar que un sitio, digamos, si uno no, no conoce realmente en qué tecnología está hecho un sitio, puede decir que muy probablemente esté soportado sobre MySQL, y tiene una alta chance de estar en lo cierto. Particularmente cuando se trata esto de un entorno web. Y bueno, después como para dar algunos ejemplos nomás más, este, sitios muy muy grandes y populares, como estos Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, Flickr, en fin, los más conocidos usan alguna forma de, de MySQL.